Eh, les decía al momento de volver de la pausa que nos acompaña el doctor Luis Rosario. Luis Rosario, Luisito como le decimos de cariño, es director de Provincial de Salud. Con él vamos a conversar acerca de cómo anda el tema del COVID, cómo anda el tema de los contagios acá porque el gobierno dominicano ha manifestado una alta preocupación producto de lo que pudiera aparentar un rebrote. No me voy a aventurar a decirlo. Él sí podrá decirlo por su condición de director de salud. Adelante, Luisito. Buenos días. Qué placer tenerte como siempre acá. A mí me gusta venir aquí. Sí, sí. sí. A mí me gusta venir aquí porque estos tigres son malos porque regularmente me colocan un micrófono aquí Pegado en la camisa. Ahora, Ahora Jan, desde el último día barquilla. que vine, Yeyan le dijo, denle en el micrófono en la mano. El, el, la barquilla. <risas> Señores, mire, para quitarme estos esto espejuelos, rápidamente. Nosotros habíamos hecho, en la semana pasada, un operativo eh, centella, como hace la policía, y, y, y activamos dos equipos más para darle seguimiento al paciente domiciliario y habíamos bajado el número de pacientes en aislamiento domiciliario. El día de ayer, eso subió de nuevo porque tenemos 72 casos nuevos identificados con personas que se le ha hecho la prueba PCR y que dieron positivo. No con síntomas, no, porque, porque si hablamos de los que tienen síntomas, son muchos más ¿verdad? son muchos más y personas que no acuden a realizarse la prueba y por eso en el día de ayer ya subimos de nuevo a 316 personas en aislamiento domiciliario con covid de manera leve o moderada eh, estamos esperando los reportes de ayer con respecto a los fallecidos que nos llega aproximadamente de ocho y medio de ocho y media a nueve de la mañana, pero en lo que teníamos anoche, no, ayer no habíamos tenido fallecido, aun, aunque antes de ayer tuvimos un fallecido con prueba positiva y otro fallecido con probablemente COVID, porque un señor muy mayor, pero que todavía no tenemos los resultados de esa prueba, y teníamos... Eh, 69 personas ingresadas en los centros hospitalarios, de los cuales 14 en cuidado intensivo y 10 utilizando eh, un ventilador para poder respirar. Miren, señores, yo dormí con ropa anoche. <risa> Ahora. ahora la qué gente, vaina. La gente, ¿Qué están vaina? durmiendo con ropa, eh, señores. Eh, eh, eh, mira. Eh, eh, eh, qué vaina. ¿Por qué tú lo dices tan contento? No, como mira, eh, se, eh. Produce... no, porque esto es un rila, porque tanto problema arriba y tanto exceso de cosas que uno tiene, señores. Lamentablemente hay que buscar un despacho para uno. Eh, sonreír soltar, un poquito, ¿verdad? porque la cosa no está buena. Lo que estamos pasando en esta provincia Duarte, eh, principalmente los fines de semana, mm. con el gran aglomeramiento de personas en los centros de diversión, señores, le tenemos las puertas abiertas para que abran los centros hasta el horario del toque de queda. Pero tienen que respetar el distanciamiento físico. Le hemos hecho el llamado a todos los dueños de negocios. Hoy casualmente vamos a tener a las 10 de la mañana una reunión con el general, con la gobernadora, con el alcalde, con la gente del COBA y con las, los directivos de la asociación de dueños de negocios que expenden bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que está pasando, Luisito? Lo que está pasando, los negocios no le exigen a nadie que se ponga su mascarilla, no le exigen tampoco el distanciamiento, y si ellos no se acatan a las normas, entonces le vamos a cerrar el negocio. El negocio es que quedar cerrado hasta el año que viene, que pase Navidad vendiendo romo y cerveza en su casa. Porque si, no ha, si por la buena entonces no acatan las normas, entonces, lamentablemente va a haber que hacerlo con presión. Y somos todos amigos aquí. Pero, oigan una cosa. Ayer, que yo estaba para Santo Domingo, yo tengo un CD puesto en mi Ay, vehículo de Roberto Carlos. Ay, mi madre. Porque era el artista Tremendo. preferido de mi querida y adorada madre, que murió hace un año y pico. Tremendo gusto que tenía. Miren, todas las personas que están falleciendo por COVID son mayores de edad. ¿Ustedes saben por qué? Porque usted le está llevando el COVID a su mamá a su casa. Sí. Sí. Si usted no quiere perder lo más preciado que uno tiene en la vida, que es su madre bueno, sí. Cuídese y su padre Y no lleve el COVID a su casa Porque estamos acabando con nuestras madres, con nuestros padres y nuestros abuelos Porque nosotros los más jovencitos estamos llevando el COVID a nuestra casa Y se nos están yendo nuestros padres Si usted tiene su papá vivo y su abuelo, cuídelo y Ayer. no le lleve el COVID, a su el COVID a su casa porque los ancianos son muy, muy vulnerables. Y regularmente el anciano o, tiene, o es diabético o tiene un problema de hipertensión o un problema renal. Señores, vamos a cuidar a nuestros ancianos. No lleve el COVID a su casa. Sí, sí. Cuídese. Mira. Ayer una señora, porque hicimos la pregunta, si estaba de acuerdo con que se flexibilizara, como han pedido algunos sectores, y prácticamente la generalidad era no, pero que había que arreciar eh, o endurecer, porque aquí nos estamos comportando. O hacer cumplir. O hacer cumplir las, las reglas. Y decía una señora, es preferible tran diciembre trancado, que enero enterrado. Uh -huh. Esa fue la frase que ella usó. Mira, eh, eh, desde, desde sí, hace eh. dos semanas, usted Creo que ha, aproximadamente. Es una para cualquier mira, programa de. Hace comunicación. un par de semanas que yo estuve aquí, se le hacía la advertencia de que iba a subir los casos. Ahí está. Los casos han subido y tenemos un mejor manejo de la enfermedad. ¿eh? Sí. Los casos han subido y la gente ha seguido falleciendo. Nosotros tenemos a lleno, ¿eh? ¿Cuántos pacientes? Nosotros tenemos 20 pacientes tenemos en Huiza. Tú comprendes, pero tenemos el siglo XXI que tuvieron que habilitar un espacio más para tener pacientes de COVID. Ya tenemos cerca de 70 y pico de pacientes ingresados por COVID. ¿En esta eh, zona? Eh, aquí en San Francisco de Macorís, aquí en la provincia de Duarte. Que, es que están lo los que centros está, que reciben pacientes y con si COVID. Se le suma eso a lo que están en su casa, Luisito. Y aparte de 317 ya que tenemos en la casa, 400, y no solamente eso, tenemos que un retraso, sabe. oigan esto, oigan esto, que tenemos un pequeño retraso en, el, en los resultados de las pruebas que están en el laboratorio nacional por el cúmulo de trabajo que tiene el Laboratorio Nacional. Porque nosotros la semana pasada enviamos más de mil pruebas al Laboratorio Nacional que estamos esperando el resultado. Ahí están todos los maestros. Que a mandarnos los resultados. de una cantidad de maestros que han dado positivo en la regional de salud. Bueno, los maestros que están positivos es están cherchando por mira, ahí. En ¿Cómo es posible que si están cerradas las escuelas No, pero los maestros están yendo a los centros y se están juntando los mismos maestros ahí, Francis. Pero, y los ah, hijos ah, pero también. Hay, pero hay maestros que están dando... Sí, dándose... pero no, no, Francis, creo que debes de retractarte de que los maestros no, están no cerchando. Mira, Fran, están Fran, Porque pueden ser los hijos. Francis, si te voy entiendes? a poner otro ejemplo. En el servicio nacional de salud aparecieron 12 positivos operativo que se le hizo. Ah, pues no. Pues, Entonces, no solamente retrasar, son los ¿sí? maestros, es en todas sí. apareciendo lo positivo, ahora sí, las personas ¿eh? tienen que mantener y me apagaron, me bajaron el micrófono. Sí, sí. ¿Te está se te escucha, Entonces, tienen que mantener el distanciamiento porque... Sí, sí, sí, sí. Tienen no, no. que mantener el distanciamiento porque los casos día a día van subiendo. Pero es así, ¿ha, ha, ha habido poco presión de parte de los Edoc controles Mira a Luis. policiales y de la Fiscalía. Ah, Carolina, sí. Carolina, Carolina va a tiene una pregunta. pregunta. Hemos, nos, nos has hablado de los operativos, de la realización de pruebas de manera puntual en estos momentos. Sería bueno, eh, re, se escucha perfectamente. No. Ah, no te no se Sería el bueno escuchar en este momento, eh, recordamos que estamos conversando eh, con el doctor, eh, director provincial de salud pública acá, en la provincia de Duarte. De manera puntual, Luis, eh, Luis hablar eh, de los trabajos que está haciendo la provincial de salud. No citaste alguno, pero sería bueno recalcar el trabajo que están haciendo. Mira, es importantísimo. Se, se están tomando prueba PCR y prueba rápida. ¿De qué manera? Bueno, la prueba PCR son las que se. No, se, eh, no se to... perdón. Eh, ¿En la, dónde? la logística. Perfecto. Se está tomando en, un, en una clínica móvil que está adelante, parqueada adelante de la Provincial de Salud. A las personas que vayan y que tengan síntomas. No es a que toda la población que quiera ir allá y yo no tengo nada, hágame una prueba, a ver si yo tengo COVID. No, no es así. Si usted tiene algún tipo de síntoma, fiebre, tos, le duele el pecho, entonces usted va a la provincial y se realiza su prueba PSR. Cualquier institución pública o privada que tenga en su personal a alguien que haya dado positivo, entonces puede solicitarnos dos cosas, la desinfección del local y también las pruebas a todo el que haya estado en contacto con ese positivo. Las pruebas son para el que tiene síntomas si usted no tiene síntomas no le quite la posibilidad claro. a otra persona de que le realicen su prueba Eso es porque pruebas, los recursos. claro que sí las pruebas son costosas claro. y es un arduo trabajo ya ustedes se dan cuenta que dura de 5 a 10 días para uno tener el resultado de esa prueba entonces no vamos a coartarle la posibilidad a una persona de que se haga la prueba si usted está sano y en realidad no la necesita Así por es. otra parte la de salud pública no solamente trabaja con el COVID. Al día de hoy se están haciendo la habilitación de todos los centros clínicos, llámense clínicas, centros odontológicos, laboratorios odontológicos, laboratorios clínicos y demás. También, oye Francis, Dímelo. estamos realizando un estudio completo de todas las plantas de agua potable de aquí de la provincia de Duarte. Estamos analizando toda el agua que consume la población. Los procesadores Implanta de planta que no cumpla con todos los requerimientos del Ministerio de Salud Pública. Sellenlo. Será cerrada, sea de quien sea. Óiganlo bien. Sea de quien sea. Estamos visitando toda la planta. Y no le vamos a tomar la muestra a la planta, ya, la que, al agua que ellos no den. No Nosotros vamos a un colmado y vamos a comprar el agua y le vamos a tomar la muestra a esa agua que es la que llega a la población, y el agua que, que no esté apta para el consumo humano, la planta será sancionada. Por otra parte, toda la persona que tenga en su entorno un basudero grande, óigame, eso le compete a la alcaldía recogerlo también. Atención. Pero nosotros nos compete darle seguimiento también a que la alcaldía haga lo que tiene que hacer. Digo, pero ahí, espérate. Hay que saber, hay que tomar en cuenta que de forma eh, abusiva o desaprensivos ciudadanos forman pequeños vertederos claro sí. e improvisados, que es un clamor para que haya una ciudad limpia. Tiene que existir una conciencia clara de que el que consume y produce basura frente a su casa, donde la recogen. Deje eso claro, ahí, pero salen a caminar y hacen unos vertederos. es competencia del ayuntamiento que tocando no la musiquita, no, Y salud pública. Y salud sí, pública, sí, que eso es lo que él claro, dice a Claro que pues sí, eso es lo que estoy diciendo, que haga un llamado también a que, a quien le corresponde recoger la basura, que la recoja. A quien la tira donde no tiene que tirarla, una que multa. no la tire, que se, se van a multar. Una multa Tú comprende? Entonces son muchas cosas Mira, ya me están tocando la musiquita mira. A mí tráigame para durar una hora aquí mira. Si Usted me trae por media hora <risa> A mí Luisito. no me gusta eso Y yo menos ahora que estoy durmiendo con ropa <risa> Usted siente que estaba levantado de temprano <risa> Mira, Luisito Hay una cosa eh, Hace unos días Yo vi una, una acción de un ciudadano Que eh, nos cruzamos Y él sacó la mano del carro y, y la tiró y tiró una bolsita él, con, con un vaso plástico y unas cuantas cositas para no tenerlo en su casa no no lo, lo tiró ahí en el piso en, en, la, en la calle la falta la falta de y yo pienso de educación. Que si nosotros tenemos una sociedad ineducada una sociedad y inconsciente, exigiendo. y exigiendo entonces quizás algún trabajo de esa educación viene desde abajo desde el principio de tu sí, niñez. Sí, la niñez La pero, primaria Pero la gente, la gente entiende Porque yo te digo una cosa Cuando yo voy a un semáforo y me paro un semáforo en rojo Cuando había semáforo en rojo <risa> lo, Los semáforos, óyeme Cuando están apagados, tú sabes que están en verde eh, Ay, Y Dios, mucha gente <risa> Mucha gente se paraba Porque la gente te imita La gente te ve parado y dice, bueno, el semáforo está rojo dame pararme, pero si tú sigues Yo, pues, si eso, yo, yo sigo también sí. Entonces eso también ayuda o bueno, sea que no, sí, la sí, gente aprende, ¿eh? ¿Cómo fue? <ríe> me abstengo de seguida que te creo. No, no, no, claro Ya no, porque ahora tú tienes que pasar Porque como quiera nunca te va a dar el rojo el semáforo ahora, <risa> Entonces que, eh, No, un, un programa de concientización okay. a la ciudadanía Creo que no caería mal, Luisito es pero, pero eso le compete a Salud Pública pues, ¿Sí? ¿A la Lo de se se lo, los semáforos no, no, no, yo no me refiero al semáforo ah, ah, no, no, no. me refiero al tema de la ah, a basura, la basura. Okay. A la basura, o no, no, la concientización Antes de tu irte, a Luis mira la cosa. música Antes de tu irte, tú no te puedes ir tan sencillo Él está estresado por la música Nosotros estamos preocupados porque a la vez que tú estás llevando tu trabajo como director operativo no tenemos epidemiólogo y que fue sacado después de 27 años no, prácticamente pero, pero Luis explicó aquí que no, no, no, no, espérate, espérate porque esa parte oye, eso, hay epidemiólogo en la eso es un no, aspecto oye, moral mira, mira. Del, del trabajo Francis, eres... no puede ser mira. que el Estado le dé la espalda apenas meses o años de una persona cumplir su rol durante tantos años y que le tronche en su carrera no, por no, una ya, decisión no, política no, no, y que no tenemos epidemiólogos. Mira, ¿qué es esto? Te está yendo En, muy en un minuto yo no le respondo a Francia. No, no, mira, déjame toma, decirte algo. Tómate otro. Déjame decirte algo. Al doctor José Francisco Ramón Ortiz, quien fuese nuestro epidemiólogo en salud pública, Hace un mes, un mes y pico antes de llegarle su desvinculación del cargo, se le hizo una notificación que la tengo en mi oficina y se la voy a hacer llegar a, a Francis, mi amigo, diciéndole que estaba en dos nóminas de la, del mismo ministerio y eso lo prohíbe la ley. Supuestamente hubo había un acuerdo entre el gobierno y No había y el ningún gobierno. acuerdo, Diana. No no no, no, aquí. no. No, no, no, espérate. Que tú tengas un dirigente de un partido, y te permitan tener dos, dos sueldos en una institución, es otra cosa. No de un partido, que, de un gremio, que, de, de un gremio que tú Espérate, y que respeten lo que diga la ley, porque la ley hay que respetarla. Ahora, él salió de ahí porque la ley lo sacó del sistema. ¿Qué yo quiero? Que me manden un epidemiólogo. Se lo dije ayer al ministro de Salud en la capital. Aquí no hay. Óyeme, aquí no hay epidemiólogo graduado aquí, que esté disponible me van a enviar uno de donde sea pero me lo va, me van a enviar ahora en la oficina sigue caminando porque recuérdate también que el doctor ortiz en pleno COVID duró cinco meses en licencia y el COVID se trabajó aquí en la provincia de Duarte que no era no en es, su casa no era imprescindible. y se trabajó sin él Tú comprendes, Francia, entonces hemos seguido trabajando sin él y hemos seguido haciendo el trabajo ay, en espera Dios. de que me llegue Pero, ¿y un qué nuevo epidemio. Es gracias, ¿Tú Luis Rosario Sosilla. por tu... <ríe> qué ameno, ¿eh? Tú sabes <ríe> que yo tengo de vuelta para tu Argentina. Bueno, gracias por tu visita. Bastante menudo ay, tiene el amigo. Dios. Señores... Gracias Luisito por tu participación, siempre... Siempre Mira, ahí se puso Las... serio, es la primera vez que lo veo serio. No, serio no, te estoy amaneciendo sí. con ropa. Las informaciones que nos trae siempre son ahí interesantes. Está. Señores, era el doctor Luis Rosario, Luis Rosario Socías, director de eh, salud, provincial de salud de esta provincia de Duarte. Así es que siempre claro, es un placer recibirlo no por el tema. cúmulo de vamos informaciones. A, durar, a las 6 de la tarde vamos a poner toque de queda. Es mi propuesta o, que ojalá, ojalá. No, no, se, no se aperturará el 24 y el 31 como se espera. No, no hemos tenido respuesta definitiva, pero si por mí fuere a las 6 todo el mundo en su casa. Por Así mí fuera es. el día entero. Bueno, señores. Gracias, Luisito. Señora, nosotros vamos a las efemérides del día de hoy, de este día 2, el día 2 de diciembre. Señores, como que no se siente diciembre. Ustedes Bien, para... un, un día como hoy, en 1962, un terremoto destruye completamente las ciudades de Santiago y La Vega. Eso fue en 1562. En 1942, el Poder Ejecutivo promulga la Ley número 130 sobre Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y en 1960, un día como hoy, es reformada la Constitución de la República en la que se establece el derecho de expresar el pensamiento sin sujeción a censura, así como la elección de gobernadores provinciales, síndicos, regidores y sus suplentes del Distrito Nacional. Eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. Cuando regresemos hay más contenido y todavía sigue con nosotros.